Iniciando con los trabajos de este foro, me permito presentar a las doctoras quienes nos acompañan a la primera conferencia magistral titulada La gestión integral de riesgo desde una perspectiva social. Doctora Elisa Lugo Villaseñor, profesora investigadora de tiempo completo del CIDRO. Doctora Cecilia Iscapa Treviño, Directora de Análisis y Gestión de Riesgo del Centro Nacional de Prevención y Desastre. Cedo la palabra a la doctora Elisa Lugo, quien moderará esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que me da mucho gusto recibir a la doctora Cecilia Isca, Iscapa ¿no? Treviño, en esta a su casa, bienvenida no eh, lamentamos un poco el, re, el retraso que vamos a llevar en el programa entonces bueno, no quiero apresurar a nuestra ponente vamos a tratar de hacer ajustes en nuestro programa en, en el periodo de, del día pero bueno, lo, lo importante es poder escucharla me voy a permitir de manera muy rápida dar algunos datos para poder escucharla a ella eh, lo más pronto posible. La doctora eh, Cecilia Escapa Treviño ha asistido a varios eventos a nivel nacional en representación del Centro Nacional de Prevención de Desastres entre los que destacamos el diálogo como, con organizaciones de la sociedad civil, donde presentó el proyecto en relación a Atlas Nacional de Riesgos, mismo que tiene por objetivo ubicar los territorios donde se desarrollan acciones <coughs> de nivel de organizacional así como en los riesgos en los que se encuentran expuestos tiene múltiples publicaciones entre las que podemos destacar, identificación de peligros por almacenamiento de sustancias químicas en industrias de alto riesgo en México y la guía básica de atlas estatales y municipios de peligros y riesgos actualmente ella es responsable del área de análisis de sustancias peligrosas y gestión de riesgo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred en donde principalmente realiza actividades de investigación. Bienvenida, muy amable por estar aquí. Bueno, pues buenos días a, a todas y a todos. Muchas gracias, eh, doctora Elisa, por la invitación. Pues nos, Como Centro Nacional de Prevención de Desastres, nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos, eh, pues todo lo que tenga que ver con la gestión integral del riesgo, pero en particular eh, en esta ocasión, pues estar en un centro educativo, en una universidad. Definitivamente, eh, este tema de la gestión integral de riesgo de desastres, lo vamos a ver, es un tema multidisciplinario que nos atañe a todos. Pero eh, los semilleros, la parte eh, técnica, la parte de identificación de los peligros, de la evaluación de riesgos, pues se necesita gente especializada en el tema. Y qué mejor que sean las universidades las que pongan atención en eh, formar profesionistas que puedan atender eh, eh, precisamente estas temáticas y coadyuvar en esta gestión integral del riesgo del desastre. Bueno, eh, la que sigue, por favor. Eh, eh, pues en este, eh, la visión, eh, veríamos aquí como un engranaje que la gestión del riesgo y ahora tiene que ir de la mano con eh, la, la adaptación al cambio climático. La, el cambio climático es eh, pues, un fenómeno que se viene a sumar a toda la problemática que ya teníamos en cuanto a los fenómenos naturales y pues lo tenemos que tomar en cuenta en esta gestión del riesgo para el desarrollo, tomarlo en cuenta en el desarrollo urbano estos dos aspectos considerando por supuesto los derechos humanos, la seguridad humana, el desarrollo humano y finalmente que nos lleve a un desarrollo sostenible. Eh, la que sigue, por favor. El desarrollo humano, eh, de acuerdo a, a lo que cita el, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues es contado en un espacio en que la gente pueda desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa, que la gente esté en una, ubicada en un espacio y que tenga ciertos elementos, que tenga satisfechas sus necesidades básicas y que tenga opción de elegir qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer y desarrolle todo su potencial. Y esto presupone que tenga que vivir en un ambiente libre de amenazas las amenazas como serían el, los fenómenos naturales y antrópicos que pongan en riesgo su vida, por supuesto. Eh, la que sigue, por favor. Estas son nada más unas imágenes eh, para que veamos. Eh, lo que quiero destacar y, y me gustaría que quedara claro en, en mi participación en esta mañana con ustedes, es eh, este desde los términos que utilizamos. Los desastres no son naturales. Siempre vemos que lo citan como desastres naturales, las estadísticas sobre desastres naturales, en fin. Los desastres no son naturales, lo vamos a ver, obedecen a toda una construcción social. Lo que sí es natural son los fenómenos, los fenómenos que pueden dar origen. Entonces son fenómenos naturales que obedecen a la propia dinámica de la naturaleza. Y entonces, el que haya una, un huracán, que se formen los huracanes, pues es propio de la naturaleza y son una bendición porque finalmente nadie quiere acabar con los huracanes porque es lo que trae el agua al continente. Entonces cumplen con toda una función que sobrepasa la capacidad y el intelecto del ser humano, todo la dinámica de la, de la naturaleza. El que se muevan las placas tectónicas y den origen a un sismo es propio de la naturaleza, eso sí es natural el que el movimiento de las placas hagan que se caiga un, un edificio que está mal construido, que no siguieron un reglamento de construcción que no cumplieron con la norma que hubo un proceso de corrupción ahí y en vez de varilla de una y media por ahorrar se le pusieron de una eso sí es un desastre pero no el fenómeno en sí y los, lo que dan origen a los eh, este, los fenómenos los podemos dividir en dos tipos en naturales y en antrópicos antrópicos son aquellos que tienen que ver con la actividad humana y en estos encajan todo lo que son los fenómenos químico-tecnológicos el manejo de las sustancias químicas pues puede llegar a desencadenar un accidente como es una fuga, un incendio, una explosión como nos comentaba ahorita el doctor un mal manejo de las sustancias pero la mayoría de las sustancias con las que ahora convivimos eh, no son naturales, ¿no? Rebasan la tabla periódica, la mayoría, cada día están surgiendo nuevos compuestos y estos tienen propiedades fisicoquímicas que los hacen ser peligrosos. Otro fenómeno antrópico son las concentraciones masivas eh, de población, que también no mal, eh, mal manejadas, pues ya han ocurrido eh, este, pues inclusive muertes, ¿no? El, el, recordamos el incendio en, bueno son muy jóvenes el, recordamos este en, en Lobombo, en la Ciudad de México no en una discoteca, pues, todo el material que utilizaban ahí para decoración era de poliestireno y otros materiales muy inflamables y pues eh, en un, no, no contar con un buen programa, pues con el que la gente no se fuera sin pagar y bloqueadas normalmente en cualquier instalación es, inclusive en los hospitales si se fijan, están las salidas de emergencia y está muy cómodamente una planta este, muy bella pero está bloqueada lo que es la salida de emergencia entonces con esto les quiero señalar todo hay una construcción social del riesgo que tiene que ver con una serie de toma de decisiones y de actos fallidos pero bueno en las imágenes pues ya de alguna manera ya se las, las comenté, esta es de la planta de pajaritos la eh, Clorados eh, 3 en, en Coatzacoalco se acuerdan, ese fue un incendio más o menos reciente y resulta que se llama Clorados 3 porque ya se había quemado Clorados 1 y Clorados 2 eh, la, la que sigue por favor estas son pues las inundaciones en, en la Ciudad de México No, aquí vemos eh, llegó el agua inclusive a, a la estación del de metro vemos el caos que ocasiona, y les digo, pues la lluvia es una bendición y el agua es vida. El, el, el, esto, el desastre es otra cosa. Y las primeras que veíamos, y me regresan tantito, me, este no sé de dónde es, no es de México esta, pero vean nada más la gente viviendo abajo del puente y están ahí todas sus descargas, ahí corre el agua, hay otra construcción. Claro que esto todo obedece a una serie de razones, yo les digo, no es realmente de mal gusto que voy y me coloco para vivir en un lugar que evidentemente no es el, el adecuado. Y aquí como, como vemos, pues ahí está el volcán, pero si se fijan aquí en el recuadro, en esta ciudad de, de Baños, en Ecuador, justamente la población se fue a colocar en lo que viene a ser la barranca de, eh, eh, del, del volcán. El volcán el que está tan monitoreado, tiene varias barrancas y es la forma natural en el caso de que hubiera una erupción de los flujos de lava seguirían precisamente este, por esas barrancas o en el peor de los casos un lacar que fuera una, una, una este, explosión violenta, la lava, la temperatura a la que sale funde el glaciar y entonces lo que corre, que es mucho más rápido que la lava, serían los flujos de agua con todo lo que lleva, son flujos de escombros, ¿no? Y entonces pues aquí vemos que la población se fue a colocar exactamente en, en este punto. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, pues entonces todo este conjunto, les digo, de malas decisiones que tienen que ver con factores sociales, políticos, económicos, culturales, eh, de, de muchos tipos, pues estas malas decisiones. Nos han llevado a que, se, o a que tengamos todo un registro, eh, yo estoy en, en la dirección de análisis y gestión de riesgos y una de las subdirecciones a mi cargo lleva a cabo la evaluación económica y social de los desastres. ¿Cuánto nos cuestan y cuántas eh, pérdidas eh, en vidas humanas tenemos? Y entonces aquí en esta gráfica lo que les muestro son los, que, eh, los desastres que estuvieron vinculados con fenómenos de origen natural, como les decía, los hidrometeorológicos y los geológicos. En, eh, si, si la regresan, por favor, la, el, las barras azules son las de funciones. Entonces vemos en el 2017 una este, elevada mortandad que se debe a los sismos ocurridos en el 2017, en el mes de septiembre, los dos sismos, el de principios de mes y el del 19 de septiembre, que les impactó aquí en el estado de Morelos, pues sí ascendieron las las muertes a 570, como ven, se dispara la barra. Y la roja es los daños y pérdidas en millones de pesos. Y entonces también, cuando tenemos asociado en algún año un evento de un sismo como la magnitud de los que ocurrieron en el, en el 2017, pues las pérdidas económicas para el país ascendieron a más de 87 mil millones de pesos. Eh, vemos un pico también importante en el, en el 2010 y en el 2013, que está relacionado, en el caso del 2010 hubo huracanes y fue el sismo de Mexicali. Les digo, los sismos nos cuestan muchísimo en vidas humanas y en pérdidas económicas por toda la infraestructura que se ve dañada en el 2013 fueron este, los huracanes Ingrid y Manuel en ese año nos llovió sobre mojado y entonces las pérdidas fueron muchísimas, la que sigue por favor aquí están divididos los geológicos y es nada más para destacarles cómo en este eh, periodo de, de estudio que tenemos del 2000 al 2018 vemos cómo se incrementan los costos debido a los sismos eso nos impacta muchísimo económicamente la que sigue por favor y aquí vemos los hidrometeorológicos, entonces eh, los fenómenos que más impactan en el país, México es un país que tiene todos los fenómenos que pueden haber, o sea hay citados en la ley cerca de veintitantos, cerca de 30 fenómenos, todos nos impactan en el en el país. Resulta que yo acabo de ver que somos de los países que mayor mortandad tienen a nivel mundial por eh, muertes por la caída de rayos. Tenemos mucha actividad eléctrica cuando hay lluvias y ya hay muchas muertes, por ejemplo, asociadas y nos distinguimos. El volcán Popocatépetl, que es uno de los considerado ahorita de los volcanes más peligrosos y más activos a nivel mundial, y es uno de los que emite eh, la, las mayores cantidades de dióxido de azufre, por ejemplo, cuando vemos las exhalaciones son millones y millones de metros cúbicos que salen de este de los gases, entre ellos principalmente el dióxido de, de azufre. Pero entonces tenemos todo en el, en el país y de lo que más nos impacta son los fenómenos hidrometeorológicos, que como consecuencia de los huracanes, ahorita vemos de los frentes fríos que generan lluvias, les digo, un mal manejo de esta agua, una mal construcción, el, el taponamiento de los sistemas de drenaje nos ocasionan inundaciones. La, lo que sigue, por favor. Y aquí vemos el impacto económico de todos los desastres, considerados todos los fenómenos. Y aquí es para eh, señalarles, México es de los pocos países que cuenta con un fondo de desastres naturales, que es el FONDEN. Es un fondo que tiene el gobierno de una suma importante de dinero para cuando sucede alguno de estos eventos se apoye económicamente. Eh, los estados hacen sus declaratorias de emergencia o de desastre. En, el, en algunos, cuando es de emergencia, se da in, este, dinero para que insumos para apoyar a la población de manera inmediata. Ya en una declaratoria de desastre es cuando hubo eh, se perdió la carretera, se cayó el puente, se dañó el hospital. Ahorita, por ejemplo, los sismos del 2017 ocasionaron muchos daños en la infraestructura educativa muchas escuelas se vieron dañadas que aún siguen esperando para ser este, rehabilitadas algunos son daños menores como la caída de bardas pero pues algunas otras son este, problemas mayores que ya, las dejan, este, que ya no pueden operar ¿no? y entonces vean en esta gráfica que a pesar de que tenemos un fondo importante para apoyo que es el Fonden que es eh, eh, la, la gráfica de la parte de abajo el color más claro el monto real que tienen los eventos, son, por mucho, son superiores. Eh, finalmente, a nosotros nos representan algunos fenómenos, un porcentaje que, que no llega un, a, a unidades del Producto Interno Bruto, pero los huracanes, por ejemplo, en los países del Caribe, pues les implica el, el impacto de un fenómeno que se vuelva un desastre, implica un retroceso en el desarrollo económico y social del país porque rebasa el producto interno de un año y eso conlleva inmediatamente a que haya un, un retraso en el desarrollo del país por eso la importancia de estos temas nos neva también Benedita ahorita ya está nevando en el en el norte de en el norte del país en las zonas serranas de, de Chihuahua y de, este, de Durango y de San Luis Potosí y fíjense, cuando se analizan, o sea, hay que analizarlo todo, Los ahorita que ya abrí con el tema de las, de las nevadas, en este país, las muertes en la época invernal, la mayoría de ellas, más del 90%, no son por el frío, son intoxicaciones con el monóxido de carbono, por el uso de anafres, de leña, de los calentadores, este… Que, que no esté, no hay una combustión completa, se genera muchísimo monóxido, finalmente no se siente, se quedan dormiditos y ya no amanecen. Entonces realmente pues, hay que hacer campañas en ese sentido, porque no pues, son muy pocos la gente que muere realmente por el frío. Por último, en esta, en esta este, gráfica, lo que vemos aquí son las defunciones por ciclones tropicales. Les decía que los fenómenos hidrometeorológicos son los que más impactan año con año y tenemos muchísimos eventos, además nos llegan por el Atlántico y por el Pacífico y a veces eh, a este, por ambos lados, como les decía en el 2013, pero aquí lo que les quiero, les quiero destacar es que a partir del año 2000, que se inició con un sistema de alertamiento temprano para ciclones tropicales, pues vemos en ese sentido cómo hemos cumplido con una disminución importante en la pérdida de vidas humanas. Lo que sigue en aumento son las pérdidas eh, económicas, porque hay más infraestructura este, expuesta. O sea, si, si construimos hoteles en zonas que son de huracanes, hoteles de gran turismo de cinco estrellas, son pérdidas multimillonarias cuando impacta algún fenómeno. Cancún es eh, maravilloso desde la época de los mayas y si ustedes checan se hizo este, con sistemas de información geográfica ¿dónde están las ciudades mayas? Ninguna ciudad daba el mar lo único es, creo es Tulum era para observación como siempre para ver por dónde llega el enemigo pero no vivían ellos ellos vivían dentro de la península en zonas que ni son proclives a incendios ni son proclives al daño por huracanes. Nada más, se, se los dejo ahí el detalle, porque voy atrasadísima. Unos diez minutos, ah, pues ya me que ya les debí toda la, la presentación. Este era nada más para la evolución de la protección este, civil, ustedes lo saben que el Sistema Nacional de Protección Civil inició en nuestro país a raíz de los sismos del 85. Imagínense, todos son muy jóvenes, no lo vivieron, pero sus padres les habrán platicado, pero en los sismos del 85 no teníamos el celular, no teníamos eh, este, la selfie, que ahora ayudan para el levantamiento de muchas cosas que están pasando, pero también distorsionan mucho los mensajes, mucha de la información no es este, verídica. Pero eh, había que, salió el presidente de la República, creo que era Miguel de la Madrid en ese tiempo, pues a patrullar la ciudad y para ver cuáles eran los daños. Fue un sismo costosísimo en vidas humanas, los, las cifras extraoficiales se manejan más de seis mil muertes y los daños que hubo, por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México, fue en la infra infraestructura hospitalaria. Perder eh, este parte del centro médico y el hospital general era perder la capacidad de un 25% de atención médica este, en, en la ciudad. Y de ahí iniciamos la primera ley general de protección civil en el año 2000, surgen estos dos, el Fondel y el Fopreden, estos dos fondos, uno para prevención, y aquí la idea, lo que les quiero destacar, que vendría en la siguiente lámina, por favor, eh, si le pican, es esta evolución que hemos tratado de hacer desde los inicios del SINAPROC en 1986 a la fecha, para tratar de transitar de, en la primera imagen, que es del sismo del 85, de una protección civil netamente reactiva. En el momento en que me dicen que hay un desastre, salgo corriendo para, para dar el auxilio, para levantar escombros y sacar a los muertos. De ahí la idea es transitar a una protección civil preventiva. El tema y la clave de esto es trabajar y apostarle a la prevención. Todos ubicamos, o sea, los bomberos, digo, con todo respeto, hacen una magnífica labor, pero pues los bomberos son netamente reactivos, cuando ya está el incendio es ir y salir a, a atenderlo. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad para trabajar en la prevención y ahorita lo que se busca y se está eh, proponiendo un cambio en la Ley General de Protección Civil a que sea una ley de gestión integral del riesgo y protección civil, lo que implica realmente la gestión integral del riesgo. La que sigue, por favor. Y aquí en, en esta gestión integral del riesgo, pues este sí es, lo tenemos que ver como un proceso de planificación, un proceso de participación y de toma de decisiones que está formada por estas dos, cuatro, seis, siete este, este, etapas que les planteo. Y de la que parte, parte el, la base de esta gestión integral del riesgo es el conocimiento de los peligros y de los riesgos. Si no sabemos cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, si no sabemos dónde están ubicados, si no sabemos qué nos va a pasar, y es muy claro con los ejemplos, eh, me gusta y aparte de que vengo del área química, con las sustancias químicas peligrosas. Si no conozco la sustancia qué es, si es inflamable, si es reactiva, corrosiva, explosiva, ¿cómo voy a saber cómo manejarla bien? ¿Cómo voy a saber en el caso de que tenga algún accidente, algún evento, cómo lo voy a atender? como decía el doctor, no todo se atiende con agua entonces tengo que conocer bien el peligro y por supuesto de ahí avanzar al riesgo y este de que es el primer punto la identificación de los riesgos después son las actividades de previsión de prevención, en la previsión lo que buscamos es hacer conciencia, que yo esté consciente que estoy en una zona sísmica Ojo, con eso nos conformamos en la etapa de la previsión. Vienen definidas todas en la ley, ¿no? Por supuesto. En la prevención ya me pongo a llevar a cabo ciertas acciones para prevenir que vaya a suceder este, eh, algún, algún accidente. Y si ya estoy en una zona, ya estoy consciente que estoy en una zona de peligro, estoy sujeto a cierto riesgo, lo que tengo que hacer entonces son medidas de mitigación. La gente cuando va y construye su casa... En el lecho de un río, porque lo vio seco, volvemos, la naturaleza sabe, cuando llueva el río, va, el agua va a agarrar su curso normal. Y en el huracán Paulina hubo cantidad de muertes, la gente despedazada porque lo que llevaban eran rocas y arrasó con todas las viviendas y las personas que estaban en el lecho del río. Pero digamos, no en un caso tan dramático como eso, porque el hombre no puede hacer nada, pero que estamos cerca de un río que se puede desbordar, pues hay que hacer ciertas obras de mitigación, ¿no? Hay que hacer bordos, hay que hacer canales de derivación, qué sé yo. Y después, por supuesto, tenemos que estar preparados en el caso de que las cosas salgan mal. Tenemos que tener un plan eh, ya establecido, ya tenemos que saber quiénes son los actores que participan y qué es lo que debe de hacer cada uno de ellos, con qué equipo debe de contar, cuáles son los sistemas de comunicación, en fin para ya en un momento dado tener que dar auxilio a la población, que sería la siguiente etapa. Y por último, ya una vez que sucedió el, el evento, pues lo que tenemos que hacer es la recuperación y la reconstrucción. Y este es un tema por demás importante, esta última etapa, porque aquí hay que recuperar, y eso es lo que tiene que ver con la resiliencia, hay que ver que tenemos que regresar a nuestras condiciones originales o lo, lo mejor posible y en esta reconstrucción tenemos que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, lo que ya pasó entonces, ¿qué pasa? se cayó en esa zona, volvemos a reconstruir ¿qué estamos haciendo? reconstruyendo el riesgo, ¿no? nada más le estamos apostando en el tiempo de cuándo va a hacer no puede, de cuándo va a suceder otro evento, pero no podemos volver a reconstruir donde ya tuvimos problemas, porque entonces son recurrentes las desgracias, son recurrentes las pérdidas en el mismo lugar. Y el tema de, entre en esta reconstrucción y recuperación, pues se considera este, que hay riesgos que definitivamente no son mitigables y entonces lo que procede ya no es hacer obras y gastar tanto y luego si son poblados muy pequeños, sería la rubicación. Y es un tema tremendo, no conocemos un caso de reubicación que haya sido exitoso, porque aquí viene, hay que tomar en cuenta a la población a la sociedad, y entonces viene cómo son sus casas cómo están acostumbrados a, a, a vivir, dónde está su familia, o sea, es por idiosincrasia por cultura, pues allá habrás construido, pero no, aquí me queda mi familia aquí te, sí me explico entonces es un tema muy complicado este, por favor la, la, la que sigue, entonces aquí, pues lo que tenemos que hacer les digo, es eh, tomar en cuenta todos estos factores y por eso son claves las universidades, porque necesitamos eh, especialistas en cada una de las áreas. Si estamos hablando de, de huracanes, de inundaciones, tenemos que conocer periodos de retorno, tenemos que hacer simulaciones de, de inundaciones, si estamos hablando de química, tenemos que conocer las propiedades de las sustancias, en fin, tenemos que tener un conocimiento claro para saber qué es lo que vamos a proponer como este, medidas eh, preventiva, entonces el gestión, la gestión del riesgo sería igual a la gestión del desarrollo les digo, cuando ocurre un desastre las pérdidas, el daño eh, este, me gustó también que dijeron, hablaron algo de la parte psicológica ¿no? aquí en la universidad eh, nosotros también en el Senapred estamos eh, ya en caso ya de desastre, estamos apoyando a la población con le llamamos primeros auxilios psicológicos porque imagínense lo impactante que es todo lo que ha construido en, eh, eh, a lo largo de su vida y, y que venga un sismo y se quedaron sin nada y aparte perdieron a sus familiares. Entonces, estos son eh, de veras eh, situaciones muy difíciles de revertir que tenemos que tomar en cuenta todos estos este, aspectos de, de política pública. Entonces, por eso necesitamos este enfoque multidisciplinario. Todos tienen que ver con la gestión integral del riesgo. Me dicen Secretaría de, de Educación Pública, no es que yo no soy en aprende y Protección Civil, sí, tú tienes que incluir en, y es nuestra labor, y eso es lo que queremos hacer ahora, tenemos que incluir en los programas educativos y con los niños, que son los que los que aprenden, ya uno de grande ya es muy difícil cambiarle las costumbres y las mañas, pero tenemos que empezar con los niños, y en un programa de primero de primaria a sexto de primaria, eh, eh, que se le den en todo el país en su lengua ¿no? en este país se hablan muchas lenguas indígenas, con su profesor en su medio les, les, les tiene que hablar de estos temas, me dicen, es que la Secretaría de Salud no tiene que ver, claro que sí tiene que tomar en cuenta todo eso. los hospitales son un, un asunto básico en el caso de desastres y de entrada el hospital tiene que ser resiliente, tiene que quedar ahí en pie tiene que quedar bien construido en una zona que no sea de riesgo y no solo tiene que quedar en pie, adentro debe de estar todo el equipo para dar el servicio que da. No puede, no se nos puede inundar un, un este, hospital en caso de un huracán cuando tiene que dar la atención, porque un quirófano con un metro y medio de agua sucia no sirve, ¿no? Las condiciones sépticas pues no son las, las ideales. O que no tenga una planta de, de energía. Si se queda un hospital sin energía, pues díganme cómo opera, ¿no? Los equipos del que tenía el marcapasos, pues, ¿no? Estaba monitoreado. Ya hasta allí quedó. Lo que sigue, por favor. Ay, me voy a quedar atrás, pero ya les platiqué de alguna manera. Este, Entonces, eh, les decía, eh, esto ya se los dije, de que los desastres son socialmente construidos y obedecen a toda una serie de procesos, de decisiones, de acciones y tiene que ver mucho con el desarrollo económico y el desarrollo de la humanidad. Empezamos a construir, a hacer grandes obras, eh, tenemos más industrias, manejamos más materiales, eh, si vamos progresando, pues tenemos que transportar eh, sustancias químicas peligrosas, en fin, va asociado con el desarrollo eh, eh, de, las, de las comunidades. La que sigue, por favor. Este, esto pues, se los voy a dar muy rápidamente, pero en el riesgo tenemos tres componentes que hay que ver cómo podemos incidir. El riesgo está en función del peligro, de la vulnerabilidad y de la, de la exposición. Normalmente con el peligro nosotros les digo no podemos hacer nada, no podemos hacer que la gasolina deje de ser inflamable y explosiva porque esa es su naturaleza, eso no podemos cambiar. No podemos evitar que sigan ocurriendo los huracanes, porque les digo, cumplen con una función en la naturaleza. El peligro no podemos hacer, pero sí podemos trabajar sobre la vulnerabilidad y la exposición. Si no hay exposición, el riesgo es cero. Si el volcán Popocatépetl estuviera en el, en el desierto de Mapimí, en el norte, y hace erupción, no nos apura a nadie, porque no vamos a dañar a nadie, está claro. Pero si va la comunidad subiendo de a poquito… Si tenemos grupos de los cinco simpáticos este, escaladores que suben porque se quieren tomar la CEFI en el cráter, pues en la, ahí está la exposición y el riesgo es altísimo. El otro factor es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es un, todo un tema, porque te, a la vulnerabilidad siempre tiene que llevar apellido. Es vulnerabilidad social, es vulnerabilidad económica, es vulnerabilidad física, cultural me explico, la vulnerabilidad física, estamos hablando de la edificación si estás en una zona de sismo y tenemos casas de adobe y no le pusieron castillos y las traves hay una vulnerabilidad física pero se es, eh, por, este, puede ser eh, vulnerable a un fenómeno pero a otro no, si estamos en una zona que llueve no importa, no No, no nos va a importar eh, este de qué esté construido, entonces tenemos que ver de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando, la que sigue por favor y bueno, aquí están ya definidas las tres y cuando hablamos de riesgo realmente deberíamos de estar hablando de probabilidad, ya en el tema este técnico tenemos que hablar de probabilidades, la, la que sigue por favor. Por favor. Y, y pues porque es necesario conocer y entender este riesgo que les digo es parte fundamental identificar los peligros y entender el riesgo pues hay que determinar los niveles y formas de intervención implementar las medidas eh, efectivas hay que jerarquizarlos, hay sitios que son tienen más de un peligro más de un riesgo, hay que ver cuál a, atendemos hay que hacer planeación, imagínense esa, este, esto es en Venezuela, oh, por Dios está ahí la barnaca. Pero les digo y no solamente ocurre este en ciertos estratos. Hace poco teníamos ese problema en Santa Fe. pues eran eran de millones de pesos esos eh, departamentos, pero estaban hechos en un lugar donde tenía un corte el cerro de 90 de 90 este, grados, no. Entonces pues del guisamiento de laderas también tenemos eh, del diario en nuestro país el, el que sigue, por favor. Bueno, estos ya se los dije de alguna manera, pero este ya es el estudio de, de cada uno de los fenómenos. La, la que sigue, por favor, la que sigue también ya, ya se, las, se las dije de alguna manera. Y este, este tema de la vulnerabilidad que aquí les ejemplificaba, ¿no? Por ejemplo, el primero, en una zona donde hay inundaciones o lluvias eh, muy fuertes, pues eh, este tipo de construcción era el que se usaba en Tabasco Tabasco está permanentemente inundado pero usaban este tipo de que está elevada a las casas y entonces no les preocupaba pero nos olvidamos de las cuestiones ancestrales y, y las queremos sustituir con tecnología eh, eh, y no nos damos cuenta que la naturaleza pues nada más le dice al hombre no, no pintamos en el mapa cuando la naturaleza se expresa se acordarán del, del tsunami el, el que hubo en, en Japón, en Fukushima. Los japoneses son número uno en el mundo en estos temas de protección civil y de hecho el senaprendo lo construyeron ellos porque tienen un país muy sísmico. Siempre Estaba construida y tenían sus barreras para el tsunami de ciertos metros, nada más fueron de uno o dos más y, y la planta de, este, de energía nuclear funcionaba maravillosamente pero con la inundación se dañaron las bombas para el sistema de enfriamiento y entonces fue todo, todo un caos, ¿no? Entonces digo, pues la, así es como en la economía, ¿no? Nos suben un punto de <ríe> del interés y ya. El que sigue, por favor, dígame por favor, doctora, ¿en qué momento? este eh, la, la que sigue, por favor. Bueno, de esto ya se los dije, de alguna manera les quiero este decir para poder acabar el, lo que sigue, por favor, pásenme más. <ríe> Se van a quedar con este, con, con la presentación, de alguna manera ya lo toqué aquí, aquí por favor, les quiero decir, eh, otra cosa de lo que estamos muy orgullosos en el Senapred para el tema precisamente eh, preventivo y de conocimiento de los peligros y los riesgos es el Atlas Nacional de Riesgos esa es una plataforma web ¿lo conocen? ¿quién lo conoce de aquí? los investigadores pero los muchachos no es este no es no es la página taquillera para ellos pues entonces que les quede de tarea por favor ahí está la dirección el www .mx, ubiquen dónde viven y qué peligros son los que tienen en este en en, en en su localidad es una plataforma web, está abierta a todo el público, no solo a las autoridades, a la población, a públicos y a privados, y cuenta con más de 9000 mil capas de información. Tenemos toda la información del territorio. Recibimos la información de más de 80 dependencias del país y la información se actualiza conforme la actualizan las dependencias que tienen la atribución. Ahora que venga el censo de población de 2020, pues cambiarán las cifras tenemos hidrología, orografía, levantamiento del terreno, tenemos zonas naturales protegidas, este carreteras, las instalaciones educativas, hospitalarias y viene asociado con base de datos. Ustedes quieren ubicar en caso de emergencia dónde está el hospital más cercano, ven, la bajan este, le pican ahí para que despliegue la información y tienen la dirección, el teléfono, el nombre del director, cuántas camas tiene, qué horarios, igual con las este, las instalaciones educativas. Ya tenemos también información de privados, ahí están los Cinemex, así que busquen su cine en el Atlas para que de paso <risa> le fijen por otro lado. Este. Y aquí tenemos, en esta, esta, eh, la imagen aquí donde está la República Mexicana, Esa es la primera pantalla que aparece cuando ustedes ingresan y ahí es un monitoreo de los fenómenos, lo que está ocurriendo en el país en ese momento en tiempo real. Entonces ustedes ahí ven de este lado cuál ha sido la actividad del volcán Popocatépetl. O sea, el volcán Popocatépetl afecta a varios estados, ¿no? entre ellos Morelos, está Puebla, al, las algunas alcaldías de la Ciudad de México con la caída de cenizas, entonces ustedes ahí monitorean cuántas exhalaciones, cuál ha sido la actividad, este, la fotografía es también las que tienen las, las cámaras, y si hubiera un huracán, pues ahí veríamos la nubesidad y veríamos la trayectoria proyectada. Eh, la que sigue, por favor, ya para, para, para acabar, ya, sí, la, la que sigue. es que me cambia muy lento, por eso ya me atraso. Este es, eh, este es un indicador de peligros a nivel municipal este es muy interesante porque tenemos los más de 2.400 municipios del país, donde ustedes nada más le pican, ahí está uno por, no sé si está en Zacatecas o en Jalisco no le distingo, por acá no, allí ya no se ve, el verdecito y de este lado derecho les despliega cuáles son los peligros más importantes a nivel de municipio, entonces ustedes ven si sí, su peligro, están identificados por un código de semáforo, ¿no? el verde es bajo peligro, el naranja es medio y el rojo es alto. Entonces ustedes ahí verían, ah pues estoy en un lugar donde mi mayor peligro es de susceptibilidad de laderas. Y le pican del lado derecho del peligro y los lleva a las infografías, que es el material que genera el CENAPRED, donde se les da la información de qué hacer vienen la mayoría de ellas en eh, la forma tradicional que lo trabajábamos del antes, durante y después que ahora queremos cambiar con estas etapas de la gestión integral del riesgo eh, y, ya creo que, y, y bueno, tenemos muchas publicaciones, pueden ingresar a la página del CENAPRED hay mucha información de infografías, se han traducido a lenguas indígenas algunas de ellas este, la que sigue por favor Ah, tenemos visitas guiadas, eh, miren ahí está una del lado izquierdo, eh, en otro en, en lenguas indígenas, pero el problema también es ese, este país es muy desigual, al mismo tiempo tenemos inundaciones en el sureste, que tenemos incendios en el norte, económicamente tenemos uno de los hombres más ricos y millones en extrema pobreza, y en este país todavía hay millones de gentes, que, de personas que hablan lenguas indígenas cuando llega una con la infografía pues resulta que también este no saben leer y escribir no entonces hay que generar otro tipo de este de materiales para dirigirse no porque también tenemos una gran cantidad todavía de eh, este analfabetas y no todo lo resuelve el bendito celular eh no hay señal en todos lados no es de ay métase y píquele y le va a llegar por en el Twitter ¿eh? o sea hay que llegar a toda la población y les digo es muy desigual. Eso sería todo por mi parte, esos son algunos de los logros, pero con eso quiero terminar. No, no, le quiero agradecer infinito a la doctora, porque la verdad corrió, corrió, este, pero, la, este, pero la verdad, bueno, es increíble todo el material que SenaPREP tiene, eh, agradezco mucho la bondad de estar al día de hoy aquí y compartiendo todo esto creo que sobre todo para nuestros jóvenes es fundamental, eh, como que no alcanzamos todavía a tener conciencia del nivel de riesgo que está teniendo la población en Morelos y la verdad es que esta información que la doctora nos proporciona es muy valiosa eh, de, daríamos pauta para una pregunta, nada más porque no nos va a dar tiempo de más y les pediría que si tienen preguntas pues las puedan hacer llegar al, al correo de la doctora este aquí está el correo del CENAPREP, entonces para que puedan consultar, ¿no? Una pregunta por favor gracias, sí gracias En su opinión, ¿cómo y hasta dónde pueden participar los escolares que me comentaba de, de primeros a sexto año de primaria, en la gestión integral del riesgo? Pues en, en principio es la gente son la, los niños los que aprenderían y tendrían entonces, estarían creciendo con esa conciencia de lo que puede pasar, para futuro van a hacer, a tomar decisiones, ¿no? que tengan una familia, de dónde se ubican de dónde compran una propiedad y e inclusive ellos nos sirven para llevar el conocimiento a sus padres, finalmente ellos son los que educan y entonces ya le dicen, papá no hagas esto porque puede pasar esto Este entonces tienen una participación este pues fabulosa en este proceso, digamos a largo plazo, ¿no? No es de inmediato, pero crecer con esa conciencia, igual que con la conciencia ecológica, pues son la gente que nos va a venir a sustituir en el futuro, ¿no? Y entonces ya no tenemos que empezar a platicar fíjate que puede pasar esto, o sea, ya lo traen, como el ejemplo aquel de en el tsunami en Indonesia, ¿no? de la niña dijo, ay, se retiró la ola y así mi maestra me había dicho, fue muy sonado, eh, que lo que pasa es que se retiran las olas hay el sismo, se retiran las olas y entonces queda despejada la playa y la gente dijo, ay qué padre, puedo caminar más y empezó a ingresar, la niña le dijo a su papá no, mi maestra me dijo que esto es lo que antecede para un tsunami y entonces salvaron la vida y de varias personas, y si ven también ahí, la población indígena de esa zona, se subió a las partes altas, porque hay indicativos de la, de la naturaleza y eso lo trae un niño y se lo transmite al padre sí. Pues Muchas gracias. Vamos a entregarle su constancia a la doctora Cecilia Estapa eh, Treviño por su participación en esta conferencia magistral, con la promesa de volverla a invitar pronto ¿no? para poder trabajar otro tipo de cosas con el Senapred eh, y desde el Cid. Muchas gracias. Eh, pues entrego la constancia firmada por el secretario académico y por su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Despedimos a la doctora Cecilia Izcapa y doctora Elisa Lugo.